El día ¿Está usted de acuerdo con la integración de municipios a las clases semipresenciales? 829-451-3381 Esa es la vía de comunicación a través de la red social WhatsApp Háganos el feedback en ese, en ese número Y nosotros nos encargaremos durante el transcurso del programa De leerle lo que ustedes escriban la respuesta que ustedes den a esta pregunta ¿Quién? De mañana. Muy bien. Vamos, vamos a ver qué tenemos, qué continúa. Bueno, hay 21 municipios, señores, que serán integrados a la modalidad semipresencial. Otros 8 regresan a las clases a distancia. O sea, unos entran, otros salen. La viceministra de Educación, Ligia Pérez, anunció que se incluirán 21 municipios a las clases semipresenciales debido a que su positividad se sitúa menor del 5%, según las evaluaciones de la mesa técnica que evalúa el comportamiento de coronavirus en los municipios. Los municipios que se integrarán a partir del 11 de, de, de mayo, martes 11 de mayo, son la Ciénaga de Barahona, El Ceibo, La Vega, Constanza, Nagua, Padre Las Casas, Peralta y yegua en la provincia de azua además de Puerto Plata, Salcedo, Tenares, Villa Tapia, Villa Altagracia, Los Cacaos, Consuelo, Guayacanes, Fantino, Laguna Salada, Piedra Blanca, Sabana de la Mar y El Valle. Eso se integran. En tanto que el Ministerio de Educación Miner anunció eh, en, otra, en otro orden el retiro temporal de las clases de modalidad semipresencial de ocho municipios por la alta incidencia del coronavirus en las últimas cuatro semanas. Los ocho municipios que vuelven a la modalidad a distancia por la alta positividad del coronavirus son Pedro brand que tiene una positividad de 11.48%, Los Llanos, 13.54%, esto es con relación a la población de esos lugares, Peralvillo, 16.67%, Sabana Grande de Boyá, ...21.43%, Dubreje 19.32%, la Descubierta con 11.76%, las Matas de Santa Cruz 18.18% .18%, ...y el Peñón, que su, su positividad se ubica en un 25.25%, .25%. es un caso extraño, Peñón de Barahona, un lugar aislado y con poca, con poca gente y una enfermedad que es básicamente la enfermedad de la sociedad. Donde hay mucha gente puede haber mucha positividad del coronavirus. Mientras tanto uno ve que los números como que son al revés. Bien, esa es la situación de los municipios que entran, que vuelven a la, a la, a la virtualidad y también de un conjunto de municipios que entran a la semipresencialidad. Así es que, así están las cosas. Antes de continuar, yo quiero saludar a Carolina Medina, que está con nosotros. Buenos días, Carolina. Buenos días, Amado. Buenos días, Francis. Buenos días a toda la gente Buen que día. está con nosotros en el espacio. Eh, bueno, Amado. Sí. Eh, Vamos a continuar. Sí, sí. Cómo no, cómo no. Eh, Francis, buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Amables televidentes, Agradecido de Dios... ...por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él... ...que nos dé inteligencia para entender estas cosas... ...y la que acaba de leer, amado... <risa> Adelante, por, por cierto... <risa> que te Miren, ya habíamos advertido la imprudencia de... ...o la improcedencia de, de definir... ...todo el proyecto económico... ...del Consejo Nacional Económico de Educación... ...que así es que yo lo he llamado porque en definitiva... El 4% ha sido asaltado desde que se planteó y el 4% ha servido para complacer todos esos sectores que inciden en el negocio de la educación y ciertamente que estar cerrado, barco parado no gana flete y para ellos con almacenes llenos de la entrada sin previsión de una pandemia hace que se produzca todo tipo de reacción de parte de quienes tienen varados sus almacenes de zapatos escolares, de uniforme y demás. He empezado a darle esta descripción de lo que, el por qué se agiliza, a pesar de que se hayan gastado más de 55 mil millones de pesos en la virtualidad, sin un internet estable en la República Dominicana y por demás sabiendo que en los momentos que se decidía esto, había brote en el país identificaron una serie de zonas en las que estaba más bajo y hoy se identifica que, que están más alto Lo único, el único Plan consentido es que se suspendan en esos lugares y se registra, porque de verdad es que nosotros necesitamos una verdadera explicación de cómo ha ido comportándose el COVID. Yo imagino que mucha gente, como me dijo alguien ayer, que bueno, aquí en San Francisco ya hemos superado. No, no, le digo no. Esas son etapas del virus yo siento que estamos igual o peor, porque a diario me entero de personas que ya salen positivos. Pero lo cierto es que con educación, con el 4%, el Consejo Económico, Nacional Económico de Educación, estas cosas ya se habían previsto, ya las habíamos discutido aquí. Y cuidado si no tenemos que la semana que viene cerrarnos de nuevo, y me refiero en educación. ¿Por qué? Porque ha sido un, una planificación de ese conet, de ese, de ese, perdón, de ese, ¿cómo se llama? Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación y el, el brazo económico, ¿cómo se llama? El, EDUCA. EDUCA, planificando y planificando, nos hacen gastar un dinero como Estado en, eh, para la virtualidad y a la vez nos hacen desmontar o Usarlo momentáneamente, equiparándolo, porque también se requiere para la presencialidad otro dinero. Aunque hay una flexibilidad de que no hayan un uniformes necesariamente completos, el que lo pueda llevar, que lo lleve, el que no, entre como, como pueda. Aquí en la República Dominicana, cada día nos lamentamos el hecho de la improvisación y de no tener a la fecha, con claridad, con claridad, de qué etapa está viviendo la República Dominicana, porque ya se está viviendo prácticamente en la normalidad. En cambio, tenemos rebrote en Europa, en India, en Chile se cerró siendo la, la, la ciudad o el país más avanzado en cuanto a a, al proceso al, de, de inmunización, sí. porque son los que hoy están más vacunados sí. en el, en, en, en, prácticamente en América Latina o en el mundo. Sí, sí, los que más vacunan, pues. Los que más vacunan, pues. Así Entonces, es. yo aspiro a que definitivamente los pasos que se den sean ser, más certeros y no tan improvisados y que no nos cueste tanto, porque esto, cada uno de estos pasos de educación han costado... Mucho dinero, ah, incluyendo bien. hasta la asistencia que le ofreció la ARNUD y el Sistema de Naciones Unidas para acompañar al ministerio a, a comprar, enseñándolo bien. a comprar, y le costó al país 13 mil millones de esa asesoría. Bien, era, gracias, Francis. Dios, eh. Dios mío, qué, Mira, qué ladronicio. Eh, bu buenos días. Diría, Jer diría era Freddy. Buenos días, <ríe> sí, Freddy decía así. Buenos días, Yerian. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina, Francis, a todo el sí. equipo de producción. Yo. Y buenos días a toda la gente que nos está viendo en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Bien, Aquí ¿cómo estamos. No? Este eh. viernes 30 estamos, muchachos. Adelante. ¿Están eh. contentos ustedes de hoy, eh? Adelante, y viernes. Bueno, Ay, no. qué ustedes decirle... Ustedes, ustedes, ustedes querían oír a Yaya repitiéndole, se lo dije. Exacto. O sea, yo creo que... Junior, yo creo que lo dije, ¿verdad que sí? Eh, Pero ya no lo digan más. Y piense ustedes, piense ustedes, que estamos ya en la fase final del año escolar y no se ha hecho una sola evaluación. No. Y yo digo que no se ha hecho una sola evaluación porque no a mi hija no la han último, evaluado ulti, las y dos. No ¿Mm? Y no tienen el último Tú cuadernillo. Y no tienen el último cuadernillo. Ahora, por cierto, llegó un mensaje... Pues yo estoy en todos los grupos, la gente me mete en los grupos para que yo me entere de todo, tú. ¿verdad? Para que sí. yo mochincha ahí, ¿verdad? Y me, me llegue la información de manera directa. Ahora es que está llegando el cuadernillo 4. Oigan esto, sociedad, pero ¿Y que ustedes, por, y la por gente. Cuál no le importa eso tampoco. ¿Por cuál van? Por el 5. Las qué? clases Debió de estar hoy son del 5. Y paralizaron las clases del 5 en las escuelas. Para empezar el otro. Porque hay gente que ni siquiera pudo imprimir el número 4. Y ahí. ahí hay un, un, un display. Eh, un lío, porque se terminó el cuadernillo 4 lo que lo pudieron imprimir, claro lo mandaron a la escuela ya terminado las clases que están en la televisión son del cuadernillo 5 pero hay escuelas que ahora es que está llegando el cuadernillo 4, imagínense usted lo que está sucediendo en la educación pero a la gente no le importa porque realmente, ¿qué le importa a la gente eh, en lo que suceda con la educación en la República Dominicana? la gente lo que cree lo que le dicen eh, a primera vista en un anuncio y que, lamentablemente, veo aquí que van a integrar ahora unos 21 municipios más. ¿Pero para qué? ¿Para qué incluir ya 21 municipios más cuando ya la clase, prácticamente el año escolar, está finalizando? Si es que se le puede llamar año escolar. ¿Mm? Eh, donde sabemos que los estudiantes prácticamente no han aprendido nada. Y que, y que la esencia del año escolar, independientemente de que sí, de que esa fue, era la única opción, eso yo lo entiendo, independientemente de que sí, que me gustaron las clases que dieron en, en la televisión, qué importante. la radio. Pero, ¿cómo? En la radio. la radio. Sí, en la radio, pero la esencia del año escolar, que no se pierdan ahí nunca, que un año escolar es para que los estudiantes desarrollen competencias. Si no desarrollan esas competencias, el año escolar no funciona, y los estudiantes, ya hemos hablado con algunos maestros que hablan que tal vez de un 20 a un 30% de aprendizaje, lo que significa que debió el, el, el ministro escuchar lo que le advertimos. Un año sabático, debieron coger ese tiempo para reforzar los conocimientos que ya tenían los estudiantes, una especie de, de, de retroalimentación, no solamente para el estudiante, sino para la familia, y no decir año escolar, pues aquí van a tener... Lamentablemente que tomar el próximo año para dar dos años escolar en uno, si es, si es presencial, van a, te, van a tener que meter el contenido de los dos años en uno solo, y los estudiantes van a ir forzados, porque bueno. no es verdad, no es verdad que los estudiantes desarrollaron las competencias necesarias en este año escolar de manera virtual. Se lo estoy diciendo yo que tengo experiencia de manera directa en eso. Creo. Hey. Carolina. Bueno, he visto planteamientos de instituciones u organizaciones que dicen que con todo lo que ha pasado con el tema de la pandemia, a nivel educativo, a nivel escolar, los países de América Latina básicamente han tenido un retraso de más de una década cuando se hace la comparativa a nivel internacional. Es lamentable saber esto, pero también es lamentable saber que cientos de miles de gente está muriendo. Cuando tú pones en balanza cuál es la prioridad en un momento determinado, como es el, el que estamos viviendo desde el año pasado, desde el 2019, finales de 2019, tú pones educación, pones salud, pones economía, salud, vida, y la vida está por encima de todo. Nosotros nos hemos preguntado desde un principio, o sea, ¿por qué sencillamente no se cerraron las escuelas de manera definitiva por un año, vamos a decir?, todo lo que se ha venido haciendo desde el Ministerio de Educación, o sea, cuando me refiero a un año, digo hasta el próximo año escolar que iniciara, hasta que iniciara el próximo año escolar. Lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos visto desde el Ministerio, un gasto de miles de millones de pesos. No hemos podido ver u obtener los resultados que se han obtenido. Pero aparte de esto, vemos que aún no, no han ofrecido datos, pero entonces ellos están entendiendo que no les ha funcionado tanto porque aún en un momento en el, en el que aún hay niveles de riesgo de quienes son los principales propagadores de esta enfermedad y que qué bueno, por un lado bueno y por otro malo, a ellos no le pasa nada, pero son quienes llevarían a los hogares, como lo hemos dicho anteriormente, a los abuelos, a las tías, a los papás, a la mamá, el bendito COVID. Entonces, partiendo de esta situación, iniciar clases semipresenciales y ya nosotros observando que se veía venir lugares que han debido de cerrar las aulas. En base a qué, o a presión de quién o de quiénes está trabajando el Ministerio de Educación, cuando tú lo que ves es un mal manejo en lo que tiene que ver con la inversión del dinero, los resultados que se obtienen y la variabilidad de, en la toma de decisiones. Hoy te, desde un principio, eso es lo que hemos visto del ministro de Educación, el señor Fulcar. Te dice una cosa ahora, luego te decía otra. Sabía el señor Fulcar, y sabemos nosotros como dominicanos, que las condiciones socioeconómicas, de muchos sectores, de muchos barrios, de muchos campos, de muchos pueblos, no iba a permitir tener de manera generalizada los mismos logros en los muchachos. Por consiguiente, iba a pasar, o, o ha pasado, que vemos muchos padres que tienen la capacidad de dotar a sus niños de las condiciones y de estar ahí llevándolos de la mano para que aprendan y que puedan tener mínimamente los logros. Pero tenemos otros que no van a poder obtener nada por las condiciones socioeconómicas y por las condiciones de educación de sus padres y familiares. Cuando tú ves todas estas cosas, tú piensas, ¿qué fue o qué debió de ser lo más sensato? Bien. O sea, cuando vemos y comparamos, Amado, para cerrar, por ejemplo, a nivel universitario, la plataforma que creó la UAS. Estamos hablando ya de gente adulta y que posiblemente tendría la capacidad de poner un paquetico, que a veces hay muchos que no lo tienen, o el internet es pésimo, y Amado tiene experiencia en eso. Y se ha logrado, no vamos a decir de manera excelente ni al 100%, pero se ha logrado llevar las clases de alguna forma. Estamos hablando de gente adulta, que se supone que tiene la capacidad para resolver su situación de educación a nivel superior. Pero los niños, hogares disfuncionales, Condiciones para recibir las docencias. Lugares donde no le va a llegar. Entonces, ¿qué te va a crear esto a nivel social? Muchachos de un grupo muy preparados y muchachos de otro grupo de nuestro país que quedarán muy atrás. Bien. mira Y que ni siquiera dos recibieron cosas. la clase. Dos cosas. Primero, hablando de la, los municipios que se integraron a las clases la clase semipresenciales y lo que hoy... Eh, ¿Cuántas vuelven, semanas pasaron? Vuelve a la... no me acuerdo ¿Cuándo comenzó? Yo lo voy a buscar también, sí eh, Y los que vuelven a la, a la virtualidad ¿Cuándo comenzaron? Dice, en noviembre 2 de noviembre, ¿no se acuerdan? Ah, sí, verdad ¿En noviembre o sea? de...? No, no, no, él no, dice... No, no, no, no eh, la, la, la pregunta ah, bueno, La, la semipresencialidad eh. ¿Cuándo comenzó? Fue como en marzo, sí pues bien, el asunto es que de 48 municipios que iniciaron la semipresencialidad, que 8 eh, vuelvan a la, a la virtualidad total, producto del aumento del coronavirus, no es un número tan descabellado, no se crean. Estamos hablando de un 11% de los que comenzaron, de 48, 40 continúan, y en 8 la situación se ha... Ahora, en segundo lugar, el tema aquí no es, no es eso, eso es lo de menos, eso es lo menos importante. Porque incluso hay un dato aquí que me llama la atención. Si este peñón que figura aquí es el peñón de Barahona, yo me pregunto, ¿y cómo es posible que en el peñón de Barahona se haya disparado el coronavirus de, a 25.25%? 25 yo no sé si ustedes conocen el peñón, yo lo conozco. El peñón es un peñón de gente, un chin de gente, un grupito de Un gente. grupito. Exacto. Y esta enfermedad es una enfermedad de grandes ciudades. Entonces yo digo... Ciudad, si el virus se mueve como si fuera una manada de, de langosta. Pues mira, no imperceptible, mira, no porque sé. se está moviendo entonces a result Me resulta extraño porque el Peñón no es, grande, no es un sitio grande, no es un sitio grande, es un lugar donde tú encuentras una casa aquí, otra por allá, y así por el estilo, tú sabes. Pero el bueno. Peñón. ¿Eh? El Peñón. <risa> el Peñón de Barahona. Bueno, el asunto es, es el siguiente. El tema aquí, lo más importante aquí es el tema de la improvisación, que es lo que ustedes han estado hablando, los tres han estado comentando la forma como se ha implementado esto. Es un tema de improvisación. O sea, ¿cómo tú le puedes decir a la ciudadanía yo tengo un libro que entregarle cada mes ¿verdad? O cada, cada lección, no sé cómo, cuál es la, la, la regularidad con que se entrega. Que ustedes, yo sé, como yo no he podido hacerlo, ustedes lo imprimen, yo se lo mando en PDF y ustedes lo imprimen. Cuando usted mira hacia lo interno del, del Estado Dominicano, se da cuenta Ya se que, pagó la impresión no, que y no se imprime. Que el Ministerio de Educación es la entidad dominicana que más cuartos recibe de todas, incluyendo el Palacio Nacional, donde está el presidente. Sí. O sea, cuando usted ve eso, usted dice, pero ¿dónde demonios está el 4% de... de de la educación. De, de, para la educación, o sea, eso no tiene sentido. Y eso se llama improvisación. Quizás no es porque no hay cuarto o porque los cuartos lo metían en otra no, cosa. No, no es, es porque improvisaron de forma tal que la forma más rápida para salir del problema y evitar que lengua viperina como la de Yerjan sigan jodiendo con la misma cosa. Uh -huh. Es mandarlo por PDF y ya salimos de eso, lo entregamos. Pero eso es improvisación. Y en el Estado no se puede improvisar. Y así cuando usted se pone a analizar. Pero eso yo siento como que es algo que llevamos en la sangre los dominicanos, eso de que la carga se arregle en el camino. Okay. Pero eso es una vaina maldita para una nación, no. para una nación en vía de desarrollo, no causado, que claro. tiene que ir rompiendo esos paradigmas. Nosotros tenemos que romper esos paradigmas, el paradigma de que la carga se arregle en el camino. O, o sea, el paradigma de la improvisación a todos los niveles. Usted va, por ejemplo, a una actividad de una, de una institución pública, nacional, y usted ve que cuando usted llega, eh, usted encuentra que todavía no ha comenzado la actividad y esperamos a que llegue el momento, llega la hora y se pasa la hora en que lo convocaron porque estamos arreglando el data show, estamos organizándolo, Ajá. poniéndolo aquí, poniéndolo allí, y usted eso lo ve como algo Normal, pasajero. Parte pero, del proceso. Pero cuando usted lo analiza a fondo, usted se da cuenta que ahí hay un... Una, una gran falencia de la sociedad dominicana la improvisación señores, estamos improvisando en todo, estamos improvisando y eso es peligroso yo no me refiero a este gobierno para que después no vengan lo, las bocinas externas que tiene el PRM ¿tiene bocina el PRM? claro que sí, igual que el PLD y que el Partido Reformista igual todo el mundo esas bocinas que llaman aquí, que mandan mensajes yo no estoy hablando mal del PRM ¿Me importa? Pues yo hablo más de que me dé sí, sí, mi gana. A mí esa vaina no me, no me preocupa. Pero no estoy hablando mal del PRM ahora en este momento. Estoy hablando del Estado Dominicano como entidad, como institución. Que es un asunto que hay que cogerlo por los cuernos. El presidente Abinader que es un, es un empresario con excelente desempeño. Un, un tipo formado. O sea, la mentalidad de Abinader es una mentalidad de un individuo formado en una sociedad donde todo funciona, uh -huh. donde todo encaja, donde todo entra. Buen punto. Sí, sí, es un tipo formado fuera de este país, en Estados Unidos, en universidades norteamericanas, en economía y negocio. El que estudia economía y negocio, bueno, ahorita Francis que sabe más de esos temas que nosotros, porque su carrera pr pr primera, aunque no era economía y negocio, pero está ligada a esos temas. Eh, son gente que tienen una cabeza bien organizada. Puede ser que no la tenga muy amueblada, pero los muebles que tienen están bien puestos. La, es, la ilusión es que se producen en estos emprendedores y que pueden ser manejados por, por quienes convierten sus recursos en una empresa. Porque es simplemente venir de la nada y planificar, eh, dar un servicio y ponerle precio y en el mercado lo, le gusta, ya es una empresa. Pero es difícil. Es decir, pero ellos han planificado brillantemente las etapas dentro de la crisis sí. acomodándose a la economía sí. de esas empresas Bravo. que hoy es Educa sí. miren a veces la y gente un ministro que se ve atado a ellos eso claro. es lo grave a claro. veces hay personas y eso eso lo pudimos ver acá que creen que cuando se hace una crítica al gobierno, independientemente de cuál sea el acabarlo, gobierno que no esté... Para no, orientar. no, normalmente aquí tú haces una crítica y dicen, ah, bueno, es porque es peledeísta, es porque es de la fuerza del pueblo, no entendiendo no. no entendiendo el fondo de lo que uno dice, que más que quién lo dice, es lo que dice, es el contenido de, de, de, de sus argumentos. Por ejemplo, nosotros desde el principio, y como decía Amado, se los dije porque tenemos experiencia en eso, y lo habíamos estudiado, míralo ahí el problema, y por más que ustedes quieran, si evalúan este año escolar, se van a dar cuenta que no llegamos ni siquiera a un 25% de las competencias que los estudiantes han debido desarrollar, no, no. es eso la deserción, claro, y, en, y no solamente eso, que una gran parte eh, eh, tampoco han determinado la cantidad de estudiantes que no recibiendo la clase. Tú sabes que, ¿Mm? yo, que yo entiendo. Tú sabes que yo creo que eso de te lo dije es, es, es perverso. O sea, no, no por el caso tuyo. Sino... No, pero sí. yo lo hago a propósito no, no, no. también. Oye, lo o... hago con mala fe. Ah, okay. Porque, porque, porque, porque que los cuartos tú de lo nosotros. Porque gente te lo dije, tú le estás retregando su error en la claro, cara Claro, es porque. No, eh, te lo va a poner porque? más no, sencillo. Porque fue los cuartos de a nosotros. A donde está la heridita, pudieron, tú le estás haciendo así. Eh, Exacto. Claro, tú sabes <risa> por qué. Fueron 67 no mil muy... millones de pesos. <risa> a para a que hoy no puedan ni siquiera imprimir un folleto. Vamos a llamar. adelante, buenos días. No, no, no. Buenos días, Saludos, Pacheco. Tenía días que no llamar. Hola Pacheco, estamos viendo la hermosa y bella y atractiva Carolina ahí. Acá Pacheco. ¿Y quién te dijo que tú te puedes desaparecer así? Mira, Pacheco. ¿Cómo me Pacheco? Pacheco. Pacheco. Es que hay problemas que se forman en una sociedad que no era donde él iba a vivir. Entonces, es lo que es empresario. No, no te escuchando. Pacheco. Ajá. Eh, eh, Ahora, Francis tiene una pregunta para que luego retomes eh, eh, tu planteamiento tema, tema. y lo repitas. Ah, sí. Pacheco, ¿quién te autorizó a ausentarte del programa? <risa> a veces lo, lo <risa> y Si sabes que yo soy que hago el desayuno y ciego aquí y no me pega la macana. Ah, Ay, bueno, ah está, está bien. bien. Eso está bien. Retoma el tema y explícalo completo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La diferencia entre el PLD cuando estaba y el que está es que los PLDistas se convirtieron en empresarios y negociantes en el poder. Esto no, este llegaron los comerciantes y los empresarios al poder. No se convirtieron, sino que ya lo eran. Entonces, por eso uno observa que todas las medidas que se toman son para beneficiar el sector financiero y el sector empresarial. ¿Y la clase media? ¿A dónde estamos? Y los trabajadores, ¿a dónde están? Entonces, es un presidente que es vocero de sí mismo y que donde quiera lo que está haciendo por promesa El que tenga el poder no puede hacer promesas, lo tiene que resolver, porque eso fue lo que prometió, que es un mentiroso. El realmente era un mentiroso, no estaba con las tres causales. ¿Y qué sucedió? ¿Entiendes? En y en el área educativa, ya, ya ni todos nosotros dijimos que iba a ser un fracaso, porque es que los maestros, eso es lo que sabemos, cómo es que se da clase, y cuando hay problema ¿qué es lo que hay que hacer? Es reforzamiento, como estaba diciendo ya, ya ahorita, y uno de ustedes. Entonces, Fulcar, él fue maestro en un momento, pero a partir de ahí que no lo nombraron lo que ha hecho, es política, es política. Si no, que lo pongan a cantar y no hacen completo, que tú veas, y yo no atrevo a renunciar a mi pensión, si ella no lo sabe completo. O sea, <ríe> que el que manda aquí, Qué lo buena. que le dice a los otros, ¿qué es lo que tienen que hacer los otros? Pero ellos no. Mira, ahora hay un problema, por ejemplo, aquí en... donde En la loma donde está el vivo formador, que es un cañito que nace. Según información, eh, están abriendo una trocha. El señor Fulvio debe dar explicación de eso. ¿La gente del medio ambiente? Es eh, sí. decir, tú estás viendo que la, el presidente va a anunciar cosas. ¿Dónde están los 60 millones para el mercado? ¿Dónde están? ¿Tan ahí, están ahí, están guardados. Vino aquí a hablar mentiras de 10 mil millones, mentira. Sí, Porque de, no de, cuenta qué hacer, ellos Hemos, lo que están detrás de cargo y de dinero. Eso es provincia. el fondo. Y por calle voy a hacer negocio junto al Banco Popular, que es que dirija Educa. Es decir, es un proyecto empresarial lo que hay en el poder. Gracias. Y un proyecto de nación para avanzar. Gracias, gracias, a gracias. Al amigo Pacheco. Bueno, Miren, Pacheco. En, en definitiva, así como yo he preguntado las etapas del COVID, la que sí, sí o qué... Tampoco nos explican las etapas de la educación en términos de evaluación que ha debido de tener en el, desde el inicio según, a diciembre no eso, de dice? diciembre. Y esta etapa es que vamos no lo van a, a hacer. ¿Y por qué? cómo como lo hacen? No hay es forma. que si hacen un estudio serio en este país, si evalúan de manera seria el resultado de ese año escolar, es un fiasco. ¿Cómo le vamos a llamar es, al, al, es al educado de, de esta época? No, porque ¿saben lo que van a hacer? Educado van a tener meter los dos años escolar eh, eh, Este y el otro en uno solo Prepárate que eso va a ser presencial. así. Cuando llegue la presencialidad lo van, lo, Eso es lo que van a hacer Cuando debieron paralizar esto Y muy bien lo de, lo, lo de la televisión Entiendo que sí, pero para una especie de reforzamiento, televisión de mantener... Sí, sí, televisión y radio. Para reforzar no, no, a los televisión. estudiantes, para sí, mantenerlos conectados, sí. para una educación, justamente lo que decía Pellegrini eh, eh, eh, Castillo, una Pelegrini especie Esa. de educación familiar, <risas> ¿verdad? De educación familiar eh, donde los, el estudiante se mantuviera conectado, pero no un año escolar, es un fiasco. Mira, la sociedad dominicana. La, la sociedad dominicana no se dio cuenta y dejamos que nos llevaran como borregos hacia un plan. Recuérdense que yo critiqué es que aquí no hay una sociedad empoderada No hay sociedad, ahí el problema ah, Porque todo ahí va con la, la política Ninguno estamos conscientes de la necesidad Que se ne que, que tiene el país Para poder a avanzar, un unirnos llega, llega un Juan de los Palotes, un carajo a la vela Y un le damos carácter de líder Y él hace lo que le da la gana y nadie le dice nada habrá Porque un... aquí no hay una sociedad Pero la ADP le fijo una... Una... La ADP fijó muchas posiciones Sí, pero respecto. la ADP tiene un San Benito y es que la ADP se mueve como se mueve el aire que Ay, le da. ¿Cómo? Tú estás sí. diciendo que son gelatina. Sí, sí, sí, claro. No, no, no, solo... pero... esa es la razón por la que ellos no tienen el liderazgo que, debi... que debieron tener. Y el respeto que deben ganarse. Que debieran ganarse, porque esa vaina no se pide ni se exige. Sí, eso no. hay que ganarse. Pero si Omar Aguante es un cuadro del PRM, tú lo sabes. A mí saben? siempre me han dicho que es dependiente del propio ¿sabes? Fulcar. ¿Claro? ¿Ustedes, saben? Ustedes saben, no solamente eso, la presidenta, la presidenta es miembro del PRM. Claro. Okay. claro. ¿Y qué pasó? Dejaron, laissez se laissez les se pasé, dicen los franceses. Y le creó situación y, y, en, ¿Y en diferentes eso? pueblos. Por ejemplo, dejar, dejar, dejar pasar. De, ah, de de, por ejemplo, aquí, Dios por ejemplo, se me aquí trabó vimos posiciones usted se cree de los dirigentes locales, de, locales, Amado, aquí vimos posiciones mira, de los dirigentes locales de, en contra de la presidenta del claro, gremio. De todos los programas que se hacen en este canal, de todos los programas que se hacen en este canal, no hay ninguno que tenga el liderazgo que nosotros tenemos fuera de en la calle. Que la... Miren, miren, el, me, el, pro, el programa que más calidad le, le oferta en la información y en el análisis a, a, la, a la gente. Y la gente cree en lo que se dice aquí. Pero ¿por qué? Porque este programa tiene ocho, o años en eso. Formando esa... esa eh, Exactamente, eso no es Entonces, entonces eso pasa con Eida Hernández Madre de un gran amigo Que Hola. ve el programa cada mañana okay. Saludos para ella para, sí. La, sí. para doña Nereida Señores, la pregunta del día, Carolina ¿Está usted de acuerdo con la integración De municipios a las clases Semipresenciales? Esa es la pregunta, colócala por ahí Háganos el feedback la cuatro, gente no importa eso